Bueno, nos encontramos en este momento con dos estudiantes muy colaboradores de la institución que están aportándole siempre y están permanentemente, al menos uno de ellos que es duan está siempre con nosotros, hoy está apoyando la Feria de la Ciencia y la Creatividad, colaborándole el profesor de Educación Artística Héctor León Gallego Lorza. Eh, coméntanos, ¿cuáles son tus nombres por favor Duan. Duan Escuar de 10.3. Bien. Cuéntame, ¿tú, ¿a ti te gusta mucho participar en las actividades de aquí del colegio? Ah, más o no, menos, sí, oiga, va a estar uno participar. ¿Me vale un poquito al radio, puedes? Ah, ¿cómo? Es, que... no, no lo quites, sino mírmale, para que de pronto no interviera la, la grabación. Ah, muy bien, Eso, muy bien. Juan, ¿qué te da de satisfacción no, a ti colaborarle tanto a la institución? No, nada. ¿No le da satisfacción? No, normal. Por, por ayudarle a los... Cuando le piden un favor, pues no, no le gusta negárselo a nadie. Pero tú le colaboras mucho a la institución y a muchos profesores. Ah, pues sí, cuando me piden un favor, yo les colaboro en lo que sea. ¿Las coordinaciones también te, te, apoy, te piden colaboración? Ah, sí, la, la coordinadora de la mañana y también de la tarde, Estela Ríos. Eh, eso es un, un valor muy importante de que es el valor de la solidaridad, la cooperación, el sentido de pertenencia. ¿Tú qué piensas acerca de eso? ¿Tú con tu aporte a, a, en tiempo y, y trabajo le estás aportando, crees que le estás haciendo un bien a la institución? Pues un bien, sí, porque, sí, un, un bien, sí, porque les colaboro en lo que necesiten y no algo de eso, ni nada. ¿Está ajuiciado o juicioso como se dice? Sí, exacto. ¿A cambio cuando no tienen nada que hacer, qué haces entonces? Ah pues cuando no tengo nada que hacer Aquí en el colegio no. por ejemplo ayer A jugar a la lata No Me o gusta como escuchar música Eso es lo, lo bueno acá Lo que a todo el mundo le gusta Escuchar música cuando no hay nada que hacer y relajarse ¿sí? Póngala tranquilo, póngala Aquí. No, Yo era para que le rebajara no para que la quitara Bueno, muchas gracias Juan Dale, ¿Cuántos años llevas aquí en la institución? En la institución? Ah, con este serían. Pues yo estoy desde sexto acá. ¿Y en el barrio cuánto llevas? Llevo lo, lo mismo. ¿Y desde siempre has colaborado? Mm. No, como es de octavo, que los profesores ya me tenían confianza y veían que yo era... O sea que ya llevas tres añitos que te has hecho conocer y te han sí. muestro, has mostrado tu responsabilidad con los quehaceres y de colaboración hacia el trabajo docente. Sí, señor. ¿Cómo te sientes con esa actividad? Pues, no, normal, yo me siento normal con, la, con todas. Muy bien, muchas gracias, Joan. Ya los de religiosa parece que no van a exponer. En este momento nos encontramos haciendo una perspectiva a la institución educativa Nueva Horizonte, sección Pablo VI, desde el bloque 2, tercer piso, a igual al auditorio, vemos eh, a esta hora de la mañana, tipo 7 y media de la mañana, cómo está la institución antes de iniciar la Feria de la Ya hemos compartido con algunos compañeros y estudiantes, preguntándoles, haciendo una corta entrevista, de lo que se está haciendo. En este momento... Estamos viendo el trabajo que se realiza en educación artística, sobre textos de amor y desamor, trabajo de planos, perspectivas desde la orientación de educación artística. Para humanidades. Desde una perspectiva histórica, patrimonial. En el aprender a hacer. Y para inglés. Sí, para inglés también tiene inglés. Y para inglés, obvio, Por el hecho, diccionario sí, de inglés. Sí, yo le dije a Silvia que sí. entró un diccionario de inglés, uno de español, lapicero, bien. lápiz. Sí, sí, sí. No puedo decir nomás, pero sí me gustaría, o sea, yo saber. Aquí vemos los trabajos de ocasión artística, entonces algunos con color.